Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes 17 de, de abril del 2018. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana a ustedes por permitirnos compartir este contenido de hoy. Yo soy Fulvio Ureña y estaré con ustedes estas dos horas de trabajo para compartir todo lo que tenemos de noticias locales, nacionales e internacionales, comentarios, todo el, el acontecer geopolítico mundial y local y regional. Gracias a Telenor Canal 10 que nos enlaza con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná,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 por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él. Saber que al, al hacer nuestras tareas, en hoy y siempre, y salir a las calles, hacerlo con comedimiento y con mucho cuidado, siempre atendiendo a ser un buen ciudadano y e influenciar en otros serlo. Ese es el pedido que hacemos. Yo soy Francis Rodríguez, agradecido de ustedes que cada día nos ven y nos alientan a seguir y cumpliendo con este deber de informar y de analizar de forma objetiva y veraz. Gracias a todos los amables televidentes que nos abordan en las calles y en los lugares y centros comerciales que nos encuentran y nos expresan y nos saludan, Fulvio. Así es, que son muchos. Mucho. De inmediato compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que para el día de hoy nos dice que un frente frío y una vaguada prefrontal van a estar condicionando las posibilidades de lluvia en nuestro país. ¿Quién iba a decir que para esta época iba a haber todavía un frente frío? Este frente frío está localizado en, la, en Cuba, durante la madrugada aportó alguna humedad originando algunos aguaceros. Durante el desarrollo de las horas de la mañana, debido al ingreso de nubes, y humedad asociado a la, a la vaguada prefrontal, se espera que después del mediodía, es decir, en la tarde, se incrementen las nubes y puedan ocasionar entonces aguaceros dispersos, tronadas, ráfagas de vientos en las regiones noreste, sureste, norte, cordillera central y la zona fronteriza. Mañana ese frente frío sobre Cuba y la vaguada prefrontal sobre la isla Bahamas estará también combinada con otra vaguada en la superficie que se moverá rápidamente colocándose al noroeste de Puerto Rico y ya entonces va a incidir en nosotros a partir de pasado mañana. Esta nubosidad, todo esto va a traer más posibilidades de lluvia, tormentas eléctricas, ráfagas de viento hacia las regiones noreste y norte, noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. En resumen, frente frío sobre Cuba y vaguada prefrontal en la parte noreste de la isla y también la vaguada que se está acercando a Puerto Rico por los vientos del este, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento van a traer eh, a partir de esta tarde. Esta vaguada sobre la superficie de Puerto Rico se va a estar moviendo hacia el noroeste. Las temperaturas van a estar calurosas. Se le recomienda a la población ingerir suficiente líquido, no exponerse a los rayos de sol en los horarios de 11 a 4 de la tarde y vestir ropa ligera. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir durante el día de hoy.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 Bueno, el esfuerzo que hacemos y que hace la producción a través de la voz de la mañana es alentar y alertar con una problemática social que atañe al municipio de San Francisco de Macorís o alguna situación del país o en el mundo, algún acontecimiento. Y así como Hemos traído la tecnología con el propósito de verla como aliada a la solución de muchos males del tránsito en la República Dominicana y en especial a San Francisco. De igual manera tenemos uno de esos factores que inciden negativamente en el, el desenvolvimiento normal de la ciudad de San Francisco de Macorís puesto que compartimos las vías públicas como peatonales con negocios del transporte, las paradas. Seremos siempre defensores del servicio que este hombre o mujer realiza cada día por ofrecer el servicio del transporte a ciudadanos y ciudadanas Circulante, circundante y locales, hacia y desde otros puntos hacia San Francisco de Macorís. Pero, lo que sí estamos obligados a exigir a ese sector del transporte, que son miembros de esta familia franco-macorizana y que realizan una labor la cual reconocemos y respetamos y habremos de proteger siempre y cuando no afecte e entorpezca el libre tránsito de los demás ciudadanos y que permita también que espacios públicos municipales sean disfrutados por otros como los peatones, es decir, que esto es una mezcla y, una, y un compromiso social de todos, por igual, sin que nadie tenga una tajada mayor del uso de, y disfrute del espacio público municipal que corresponde a todos. Aquí tenemos, Francis, varias paradas. Está la parada que va a Santiago, que tuve todas las guaguas paradas ahí. Sí. Está la parada que va a Salcedo la que va a La Vega, la que va a Cotuí, la que va a Nagua, la que va a Villarriba, pero la que va a Santo Domingo, que también hay otra extra de una compañía. ¿Qué sucede con todas esas paradas? Que ningunas tienen una estación. una estación, un solar, un estacionamiento donde ellas entrar sus unidades móviles y a la medida que le toque el turno ir saliendo. No, lo que hacen es que la ponen en toda la calle. Vamos a escuchar este contacto Buenos telefónico, Buenos días. Buenos días. Buenos días. Rafael Rodríguez le habla de aquí de San Francisco. Bien. Eh, corroborando con lo que ustedes dicen, eh, yo tengo una pequeña queja y es que, como este video que anda circulando de las agentes que respetaron si el símbolo patrio de nuestro himno nacional, así yo que agentes de la mesa, especialmente en la salida, en Palmares, en horas de la mañana, que hay tapón. Que todo el mundo va a llevar a sus hijos al colegio. Ellos se quedan hablando en una esquina en vez de diligenciar el tránsito, viendo que, particularmente, ese negocio no van saliendo personas de ahí. Y se forma un tapón en la, en la entrada a San Francisco. Que caramba. Yo quisiera que el encargado de la media aquí de San Francisco Macorís. Ahí se forma un tapón. Tome eso pendiente, igual que en horas de la tarde ya, que todo el mundo sabe. Que van a entrar al gimnasio y se forma un tapón y la gente está ahí simplemente chateando en cierta con los motoconchos que por favor en ¿Sí? el tránsito que no se forme ese tapón, vamos a hacer un poquito un acto cívico ciudadano de acuerdo, muy Qué bien amable. gracias, que gracias a usted por estar Muchísimo con nosotros y, y compartir ¿Sí? su inquietud y sobre todo opinar sobre este tema uh -huh. ciertamente lo que decías Fulvio es que ya requiere de que cada empresa del transporte, ubique o se ubique. Tenga un estacionamiento. Y tenga un estacionamiento donde no le cueste tanto a la ciudad. ¿Por qué digo que no le cueste tanto? Puesto que usted va en su vehículo de un lugar a otro y encontrar obstáculos constantemente y frenada y acelerada, se va el combustible. Y teniendo nosotros un combustible tan caro, tan caro, tan caro, que no lo paga otro ciudadano en esta región ni en el mundo, para sustentar esto que estamos llevando como gobierno, requiere de menos obstáculos, requiere de que haya civismo, como dice el amable televidente. Y ciertamente que la DGC, es esa mes, ¿verdad? sí tiene que viabilizar el tránsito en horas pico con semáforos de la cual la intersección no tiene mucho tránsito entonces vemos que la arteria principal está detenida, no sale nadie o no cruza nadie pues entonces por, con ayuda del propio AME fluya aunque esté en rojo pero que esté en presencia y mandato de una autoridad Claro, claro. para poder hacer eso ahora en las 7 de la mañana es cierto en la avenida Antonio Guzmán tienen que ayudar al fluir el tránsito que ahora no hay tanto cruce. Hay contacto Francia vamos a escucharlo buenos días buen día buen día gracias, gracias por, por eh, contactarnos le habla el licenciado Miguel Martínez Miguel buenos días yo estoy llamando así como ustedes se refieren a las paradas eh yo pues, quiero decir que Salcedo es más pequeño, y he visto Salcedo estaba en el mismo carro y sigue. Pero vi que lo parece que los dueños, los que se encargan del transporte, Salcedo-Moca, eh, Salcedo Salcedo-Santiago, se agenciaron y se compraron un terreno, un espacio físico, y tienen un, su parada y sus vehículos están ahí en este solar, en ese espacio que se compraron. Pero, quiero referirme además a la situación de acá, con lo que tiene que ver con los vendedores y eso yo denuncié y le dije justamente al mismo alcalde ya el ayuntamiento sobre un puesto de frutas que han puesto en la salida y entrada vamos hacia Villatá aproximo a la bomba ahí eh, al lado de Gama ahí hay uno un frutero es en la misma fruta pulva. pero también en la mañana ponen una guagua que es la que monta y desmonta las frutas, pero ya se paran los motores, se pasan los, se, se, de, se detienen los que le venden la, la, la, la fruta, las viandas. Sí. Pero al frente en el triángulo ya también abrieron, hay otro negocio, no sé de qué es, de mucho mayor dimensión, un, un negocio en madera, en un solar ahí, a Fulvio mismo, yo le llamé para decirle que, que estuvieran alerta, me dijo, va a mandar un inspector, ojalá que no haya un desastre, ahí en plena curva se hizo ya un establecimiento, no sé qué es lo que van a hacer ya estaban poniendo los mostradores, parece, me parece que todo pinta o es un taller de mecánica en madera eh, o es un, o es otro en, en madera y sin o es otro otro mercado. Entonces, yo he dicho, el día que se dé un accidente ahí ojalá yo, yo espero que no sea como yo, yo voy a estar alerta ya, pero si se da, cuenten que voy para los medios todos a denunciarlo hasta que esta lengua se me, me, me, me, me alcance. Yo ah. creo que si vamos a poner orden, sí. si nosotros los que trabajamos, yo estoy listo para salir mi trabajo, lo que pagamos impuestos, lo que estamos requintados con este bendito, maldito gobierno, entonces nosotros tenemos que empezar a poner por alguna parte. Yo fui de lo que puse al alcalde, y bueno. yo espero del alcalde. Yo el odio lo que ha hecho positivo, y entiendo que tiene buenas intenciones, tiene que dejarse ayudar pero cada uno tiene que hacer su parte, cada uno desde el estamento que, que ocupe, tiene que hacer su lugar, porque si no, esto será invivible, pero hay que empezar por algún lado. Yo entiendo eso. Muchísimas Bien, gracias. Acuerdo Muchísimas gracias, usted, Gracias por su... Totalmente de acuerdo con Miguel. Y creo que, Miguel, que lo vi, me sí, puse en sí, atención, sí, porque sí. yo desde que... Es decir, por años vengo denunciando, mientras fui regidor, llevaba la queja... Obviamente que la función de un regidor no es la de ejecución ni la de contrañimiento Sino la de advertir Eso que usted ha hecho Y me preocupó En razón de que la propiedad, obviamente, tiene un carácter de disfrute pleno uh -huh. Pero, pero, como todo en la vida y en la, y en la organización jurídica de los estados es cierto que usted tiene todo el derecho de operar o de disfrutar de su solar, pero tiene restricciones el propietario para hacer ciertos tipos de negocios en ciertos lugares. Entonces, eh, Entonces, ahí, Fulvio, a Canela, Tránsito, que observe ese punto que es crítico ya, si se hace otro negocio ahí. Y con respecto a la parada, para concluir, sí, Fulvio, darte la palabra, se requiere de una organización real y de un aporte por parte de los empresarios del transporte local para que ya de una vez y por todas ubiquen o se ubiquen en un lugar propicio donde sea una estación donde los usuarios vayan, se puedan sentar, esperar su, su salida y donde los vehículos no entorpezcan o no se conviertan en un cúmulo ...de parqueo en la ciudad... ...bueno así iniciamos... ...con esta voz de la mañana... ...exhortando... ...para que el tránsito sea más fluido... ...que las paradas tengan... ...su estacionamiento... ...y así contribuir a una mejor ciudad... ...quédese ahí... ...hay más contenido... ...en de mañana... ...para arrancar el viaje... Los antojos, todos los antojos, el regalo de la abuela y esa cena especial.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 Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y decirles a ustedes que hoy vamos a tener en el Café Caliente al ex síndico de Pimentel, Luis Rosario Socía. Ah, nos bien. estará hablando acerca de la situación que se vive allá en el ayuntamiento de Pimentel y otras noticias importantes del acontecer de toda esa zona. Bueno, ahí ya saben, en expectativa, en el café caliente, Luis Rosario. Vamos a saludar a un amable televidente que nos contacta a través del WhatsApp. Buenos días. Eh, me, nos habla Reinaldo Hernández de Hostos, buenos días, sin agua, Hostos, de nuevo la crisis del agua potable, vuelve el reiterado escollo de la falta de agua, donde los mismos munícipes unos siete tienen que salir a reclamar para que se resuelva el inconveniente. Claro, ante la ausencia de la casta de funcionarios que nos gastamos, una caterva de inoperantes, pero... Aventajados, todos ellos, todos, una población de, de zombies, nos ungen. Bueno señores, Reinaldo fue contundente y muy preciso. Bueno, lo que está pasando con Hostos, está pasando no, no tienen Hostos? agua y tampoco tienen seguridad, porque hay una serie de robos y atracos en Hostos que parece de una nación grande. Gordo Automol, el dealer que llegó para montarte bien. Vehículos recién importados, como nuevecito. Todas las marcas que tú quieras. Jipetas y carro. Gordo Automol. El dealer de calidad. que Está para montarte bien. Salida Santo Domingo. Carretera Antonio Guzmán Fernández. Ahí tú te vas a encontrar. Con esa delicadeza en el trato del Gordo Automol. El dealer que llegó para montarte bien. Corre. Llégate al Gordo Automol y sal bien montado. Llámalo al 809-294-3090. Gordo Automol, el dealer que te monta bien. Ya Gordo? se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De mañana. Buenos días, Fulvio. ¿Cómo está, hermano? Bien hermanos, buenos días Francis Buen día Buenos días para todos los nordestanos que se sintonizan con nosotros en este momento En el número uno, en de mañana, ¿eh? Qué bueno Miren señores, gracias por estar con nosotros rápidamente Y comenzando con las noticias en el ámbito internacional Primero decirle a todos ustedes que ya aperturó por todo lo alto señores Aquí en San Francisco de Macorís en la comunidad de Llaves Miren esto señores Miren qué ambiente ¿eh? Esto es Rancho Don Andrés Increíble señores Para usted ir a degustar Para usted irse a tomar un trago Para usted ir a cenar con su pareja Con una persona especial Rancho Don Andrés Kilómetro 7 Carretera San Francisco de Macorís En Llaves Ahí está Ya aperturó Rancho Don Andrés Así que visícelo. No se lo pierda. Qué bueno. Miren señores, entrando en materia de noticias rápidamente en el ámbito internacional. Donald Trump asegura está moralmente incapacitado para ser presidente. ¿eh? Aseguran Donald Trump está moralmente incapacitado para ser presidente. El ex director del FBI, James Comey, aseguró que Donald Trump... Está moralmente incapacitado para ser presidente de los Estados Unidos Y lo describió como una persona que miente constantemente Sobre asuntos grandes y pequeños Afirmó además que Trump trata a las mujeres como si fueran pedazos de carne Ahí está señores Bueno, todos conocemos la historia de este hombre, el background de Donald Trump ¿Eh? ¿De dónde viene? ¿Quién ha sido este magnate siempre involucrado en escándalo, de Playboy, qué mujeres, qué película, que bueno, ese es Donald Trump? Y este hombre, el director del FBI James Comey, ya ustedes ven lo que ha dicho, señores. Ahí está. En el ámbito nacional, Auditoría a la ONSA revela irregularidades por más de 3.438 millones. Y que esta auditoría ha arrojado esto, señores. Vemos las imágenes del análisis de los documentos. Ahí está. Y vamos entonces a escuchar declaraciones. ¡Adelante! Muestra y evidencia el funcionamiento de una estructura delictiva al interior de la ONSA que estuvo funcionando durante varios años. Que Esas empresas que hoy ustedes ven en la prensa que aparecen cuestionadas desde el principio se, se ha dejado de negociar con esa gente, se ha sacado todo eso y son parte de las medidas que hemos ido tomando para adesentar, eh, adesentar y para tener una conducta correcta apegada a esta ley de compra y contrataciones. El Ministerio Público está en la obligación de profundizar en las investigaciones y en el corto plazo, pues, presentar las responsabilidades y las imputaciones a todo aquel que participó en las estructuras delictivas que operaron en la ONSA durante tanto tiempo. Señores, ahí está, desatándose algunas cositas, todavía quedan muchas, es ¿eh? de la que sabía Junior Ramírez y por eso lo silenciaron. 3.438 millones, irregularidades en la ONSA, cuánto dinero, Dios mío. Miren. Vamos al ámbito local, regional, rápidamente. Rafael Ortiz, nativo de Villarriba, denuncia abuso policial por parte del comandante por allá en Villarriba. Escuchemos. Quiero denunciar al coronel de la Cruz del municipio de Villarriba porque él le está abusando. Está abusando demasiado de la juventud. Mucho, mucho está abusando. El hermano mío lo agarró el sábado santo y lo trajo para acá el lunes le quitó dos mil cuatrocientos pesos el hermano mío cuando vengo aquí lo sueltan el martes y que lo agarró le quitó los 2400 y lo trajo con dinero falso, el dinero falso no apareció ni vino para acá ni nada, lo que hizo una photoshop a mí yo fui a reclamar, se agarra a él y mando un DT, me agarran a mí cuando me llevan, me están maltratando, dándome golpe y vaina, el compañero mío lo deja. Supuestamente, si yo tengo droga, el que agarra con droga tiene que llevarse el que anda con él. El coronel de la Cruz y de Barata, punto de droga en Tarana, que queda a 15 kilómetros del destacamento de allá de Villarriba. Y a donde vive hay un punto de droga a 50 metros de la casa donde vive que lo vicioso y los dueños del punto pasan por la misma calle de ahí porque está en la misma puerta de su casa. Bueno, señores, ahí está Rafael Ortiz. Responsabiliza también al coronel de la Cruz por allá en Villarriba de lo que le pueda ocurrir en lo adelante por las acusaciones, la denuncia que ha hecho en su contra. Miren, señores, de los hechos que caramba han acontecido en las últimas horas, lamentable se suma la muerte de Sauri Castro, de apenas 23 años de edad. Murió tras ser impactado. Su motocicleta en la carretera principal de Pontón. Así que ahí está el eh, momento en que el jovencito llegaba a su cadáver a la morgue del San Vicente. Y vamos a escuchar entonces declaraciones. Adelante. Un accidente, un accidente, lamentable, que, lamentablemente, que iba en camino. Entonces, ¿sabes si va a pedir control? Y que, que se trayó una cantarilla. Dije? Él iba a de una motocicleta? Ajá, uh, 115. No, no, eso es un niño de trabajo, no más trabajando y estudiando. Bueno, ahí está muy lamentable ese hecho, caramba. Mire, realizan encuentro de planificación para combatir la delincuencia. El encuentro fue encabezado por el gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua, quien se reunió con el fiscal titular de Duarte, autoridades policiales y del ejército, porque es alarmante la situación en nuestra ciudad y en la región. Escuchemos al gobernador. ¡Adelante! Entre Nosotros también somos parte de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 para ver de qué manera unificando algunos esfuerzos podemos ayudar a reducir esos niveles de delincuencia. Esa es la reunión que tenemos en el día de hoy. Eh, después que, que se termine la reunión, quizás nosotros podamos decirle a, a, al pueblo de San Francisco de Macorís algunos de los temas que se, han, que, se han, que se han tratado ahí. Bueno, señores, ahí están, ¿verdad?, en esta reunión realizada por... La Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía, ahí está el fiscal Regis Victorio Reyes y otros que participaron de ese encuentro para trazar las líneas, las estrategias a cumplir en lo adelante para combatir la delincuencia en San Francisco de Macorís y otras zonas, delincuencia que sigue cobrando vidas, señores, increíble. Miren, el director regional de Agricultura,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 ha ido aumentando su aporte al producto interno bruto. Lo que significa que ha ido creciendo. Sin embargo, siempre es importante mayores inversiones. Debido a que a mayor inversión, mayor producción y más ahora, que nuestro país está inmerso en, en las exportaciones, hasta tal punto que declaró el año como el año de la agroexportación. Bueno, y está Ramón Padilla, ¿verdad? Exponiendo... ...sobre el sector agrícola. Miren, lamentable información que nos enlutece... ...es la muerte del joven Félix José Herrera... ...de 21 años de edad. Este joven, quien caramba, sin que hasta el momento... ...se conozca el motivo por el cual tomó la fatal decisión... ...de ahorcarse, pertenecía al Grupo Telenor. Y el Grupo Telenor lamenta la inesperada muerte de Félix José Herrera colaborador del portal Telenor.com.do y quien en el día de ayer tomó la decisión de ahorcarse, de atar una soga al cuello y fue encontrado dentro de la habitación donde vivía en el sector Pueblo Nuevo, aquí en San Francisco de Macorís. Grupo Telenor lamenta rotundamente la muerte del joven de su colaborador Félix José Herrera Ahí está, hasta el momento se desconocen los motivos por los cuales Él tomó la decisión de quitarse la vida Sus restos están siendo velados en la funeraria municipal Y será a partir de las 10 de la mañana de hoy cuando se le dé Cristiana Sepultura Así que paz a los restos de este compañero Félix José Herrera Caramba Miren, recordarles a todos ustedes que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Live. 100% purificada con sistema Osmosis. Es tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en consumo, en preferencia, es Agua Randy Live. Y decirle a todos y a todas que ya aperturó Rancho Don Andrés. Así que ahí está. Don Andrés Bar-Restaurant, en el kilómetro 7 de la carretera San Francisco de Macorís-Nagua, en la comunidad de Llaves, ahí está Rancho Don Andrés Bar-Restaurant. ¿Eh? Exquisito el lugar, señores, increíble. Así que pase por allá para que vea lo que es un lugar atractivo, acogedor, que llegó para quedarse en San Francisco de Macorís, Don Andrés bar restaurant y aperturó con el grande, con el amarillo, con el prodigio. Rancho, Don Andrés, Bar, Restaurante. ¡Qué bueno! Miren, señores, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros, con la fuerza del Todopoderoso. Mañana estaremos aquí tempranito, a esta hora. ¿eh? Así que, hermanos del alma, Francis Fulvio. ...vuelvo con ustedes... ...muchísimas gracias Vlad y si tú quieres ir a Chacho Carhuá... ...bien montado, llégate hasta el Gordo Automol. ...el dealer que llegó para montarte bien... ...el dealer que te monta con calidad... ...todas las marcas, todos los vehículos recién importados... ...como nuevecitos, jipetas y carros... ...todos los colores y un trato exquisito... ...del Gordo Automolo... ...el dealer que te monta bien... Con calidad, Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Salida Santo Domingo, ahí tú vas a encontrar al Gordo Automol, el dealer que te monta, con calidad, llámalo, al 809-294-3090, el Gordo Automol, el dealer que te monta, bien, bienvenida Raquel, en una jipeta del Gordo Automol. Hola Raquel, Hola. ¿cómo estás, ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, amables televidentes, gracias por estar ahí. saludo a todas las que llegan por nombre María de la Encarnación. Hoy es día, según la Iglesia Católica, 17 de abril, día de Beata María de la Encarnación. Aquí estamos, muchas noticias, comenzando por la última, que es muy dolorosa, eh, la triste partida de tiempo y la infausta forma ¿no? de, de realizarse, suicidarse, quitarse la vida. Félix José Herrera, Telenor, lamenta mucho esta muerte, laboraba aquí era webmaster de la página telenor.com.do se desconocen los motivos aún por qué de llevar hasta esta terrible decisión y sorprende sobre todo su partida, lo digo así porque conocí la, el, la experiencia con, me contó un hijo de un amigo de un compañero de trabajo que ese hijo era compañero de estudio de Félix José Herrera y decía él que no no sabían por qué él llegó a esa decisión, porque él no mostraba ningún signo de preocupación, no era una persona ni siquiera violenta, no, su, no tenía problemas aparentemente. Entonces, es terrible ver cómo cada vez más, compañeros, las estadísticas de los suicidios en jovencito. jóvenes va aumentando. Ya no nos sorprende hasta escucharlos en niños. ¿Por qué llegar a tomar esa decisión? ¿Por qué no ver más allá una solución a los problemas que podamos tener en el momento? Tenemos que buscar ayuda y a nuestros familiares y amigos, estar ojo visor de cualquier señal que nos den estos cuando quieran hacer, porque el que se va a suicidar, según los expertos, según los psicólogos, y psiquiatras dan señales de que lo van a hacer en algún momento, lo que hay que saber identificar, hay que saber ver esa señal. Es muy dolorosa la, la, la partida de este joven, los familiares por supuesto están muy tristes, nos sumamos a su dolor y la familia Telenor también manifiesta el dolor, el pesar por la muerte de Félix José Herrera. En este caso se investiga ojalá y se pueda saber la causa real para que sirva, de estudio para los expertos en la salud y que podamos llevar algún nivel de prevención adecuado a tiempo para que se reduzcan los suicidios en República Dominicana ahí yo vuelvo Pasa y insisto eh, nos unimos al dolor con la familia, vuelvo y insisto Raquel que se debe de hacer un trato especial con lo que es la psicología debe de existir en el seguro esa consulta psicológica porque todos pasamos por diferentes condiciones. Claro. Y hay y un en momento. En algún momento nos deprimimos. Nos deprimimos sí. y necesitamos orientación de un buen amigo, una buena amiga. Pero también la orientación profesional. Claro. De un buen psicólogo, una buena psicóloga que nos pueda orientar. Uh -huh. Y tratar de evitar esto, porque hay que evitar. Así, urge esto. esa inteligencia sí. emocional que pide Francis todos los días. Urge sí. eso en cada ser humano Para que tomemos las mejores decisiones Nunca quitaron la vida Usted no puede quitar la, hacer la vida porque no es suya Esa vida se la dio Dios Entonces esa no es la forma de salir De este pedacito de tierra es que El Estamos de paso aquí Lamentamos muchísimo la muerte de este joven Y bueno, y que no, sirva no. De reflexión para que no tomemos esa decisión Así es Por otra parte, aquí en San Francisco de Macorís El gobernador llamó a una reunión a todos los organismos de seguridad de la provincia Duarte por los altos niveles de delincuencia que se están significando en nuestro pueblo especialmente San Francisco de Macorís también en los municipios sí. ¿Le preocupa el gobernador? Eh, murió uno, apareció uno muerto en la, en la carretera Arenoso-Villarriba uh -huh. sí. también en Osto, mucha delincuencia en Castilla El fin de semana dos personas ahogadas sí. bueno. Entonces, eh, lo que a mí... Eh, me preocupa es la, la, la poca afluencia en la reunión, como que no veo a las autoridades en eso, lo veo muy muy relajado y es un asunto muy serio, bueno, esta, muy fuerte. Bueno, yo te voy a la, decir, la, la Fiscalía para Mira, la eh, yo creo que debe de, de, de dedicarse en emergencia, declarar en emergencia a San Francisco de Macorís, es lo que yo creo. Yo, yo iba... Yo iba a comentar precisamente esa noticia porque en el día de ayer, yo en mi, en mi exposición acerca de la muerte del jovencito de 20 años, uh -huh. le decía, ¿qué esperar? ¿Con quién hablar? El gobernador debiera de reunirse con un consejo de seguridad para determinar qué hacer. Me siento complacido de que el gobernador en la tarde me enterara de que había llamado a una reunión y me parece, Fulvio, para sacarle la cataña del fuego a lo que tú te refieres, que lo vea muy distendido, que es muy probable antes de la reunión o después de la reunión se permitiera tomar, porque recuérdate que si se toman medidas uh -huh. no pueden ser develadas no. sino en acciones, pero sí que el gobernador y las autoridades como el jefe policial local, que sabemos que es recién llegado, que ya habíamos dicho que debíamos de darle... Esos 100, 100 días, bien, bien, bien. así fue que dijimos, claro. ¿verdad? No, que no, tiene, podíamos... no tiene un mes. Yo, yo, yo, yo creo, eh, yo espero que puedan salir en una rueda de prensa y decir: vamos a tener vigilancia nocturna en los sectores tales y tales y tales. Entonces, vamos a hacer tal cosa. Fíjate, vamos a. ¿verdad? Vamos, pero que se vean. Que, se, que vean. se vean en esos sectores. Acciones que se Por vean fehacientes, Vamos a cerrar 200 puntos de droga de 500 que hay. Tú me entiendes, yo quiero ver esas acciones. ¿Qué, qué he dicho? Que ser eficaz en la función es mostrar acciones con resultados. La sociedad está esperando acción por parte de las autoridades. Y así pedir que todos nosotros como Franco Macorizano, que estamos padeciendo todos por igual, no importa extracto ¿Qué, social. ¿Qué dijo? Se, en la sociedad se involucre también a producir dentro de nosotros y nuestro comportamiento acciones que tiendan a reducir la incidencia de los atracos ¿cómo? siendo precavido no, no andar en la calle distraído denunciar advertir el tránsito de motores, porque aquí hay un problema. La motofobia es una realidad ya. Claro, Francis, ¿qué dijo un amigo televidente cuando llamó ayer? Que los puntos de droga parecen ferretería o compraventas. compraventas Dios. Parecen compraventas. Sí, de tu... Lleno de motores Lleno y de electrodoméstico efectos electrodomésticos. Y, y, y, y de motores Y hasta que estén no sé. recibiendo esos electrodomésticos. Lo saben todos. Tenemos una llamada. Entonces, nunca va a parar. Así es. Buenos, días. Buenos, buenos, días. Días. buenos días. días. buenos días. Buenos días. Buenos días. Raquel, Fum, hola, hola. Y buenos días. Es un placer saludarlo por la mañana. Gracias. Muchas gracias Igual mal. que esté con nosotros. ¿Con quién hablamos? Son un fiel oyente por la mañana. Gracias ¿Con quién mire, tenemos el gusto? Mire, Fulvio ¿Cuál es su nombre, amigo? Es Ramón Ramón, un placer mire, bueno. Yo tengo aquí ya cuatro meses Soy visitante, vivo en Estados Unidos Ok, ah, bien. Ramón, muy y bien. He notado, he notado que se ha llegado, creo para mí, a este término Porque yo comparo a aquellos tiempos cuando yo era niño Francis, sí. Fulvio y Raquel Aquí hay que, hay que tirar la guardia, Ay. no la policía es un, un servicio permanente. La guardia, ya esto no es de policía, es la guardia seria. La guardia que hay que tirar, porque mira, aquí atrás de mi casa, matar a un niño de 20 años. Sí. ¿no? Es imposible. No, no puede ser. La juventud se está acabando, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Eh? La juventud, los niños, están acabando. Sí entonces yo no me explico cómo es, hay que, hay que poner la fuerza la fuerza como antes que la, que la se entraban a los barrios sí. si si llega el servicio a, a, a los barrios, a los sectores permanentes eso va a dar porque hay que, hay que coger miedo recuerdo sí cuando niño es, no podíamos cruzar de una acera a otra había un guardia en la esquina, usted no podemos moverse más que en el círculo de la casa aquí, <risa> cuando militarizaban que la tiraron a la guardia ¿Eh? Estabas preso eh, en la casa Estábamos en el sector, en el área de donde tú vivías Tú no podías cruzar hasta que no se diera la orden de permitir el tránsito Porque, porque era una forma de control en sectores y manzanas Sectores porque, a, Y revisaban, yo recuerdo que revisaron las casas sí. Es decir, esperamos que en este orden social, democrático y de derecho No tengamos que llegar a esos términos Ayer también, junto a mi pedido, que le pedí al, al gobernador, pero reúnanse y busquen una salida, una, un plan de seguridad. También le pedí a las familias que lamentablemente tienen hijos que han decidido delinquir y que ustedes saben, yo sé que un hijo duele como quiera, no importa que, cuál es la situación, claro, por, pero familias, hay que ponerle un poquito claro, de atención de a esto, y denuncienlo o llévenlo a un punto, busquen ayuda. Así es, Ahí, porque, oiganme, están acabando. Así es, buenos, Vamos días. A escuchar, buenos, días. buenos días. Buenos días. Buen día. Hola, buen día. hola. ¿Con Oye, quién hablamos? Digo con Angelina que... Angelina, hola. Que a nuestros jóvenes, sinceramente, están nada más como sumergidos en el Internet. ...y que verdaderamente necesitan ayuda, este, aquí en San Francisco y yo creo que a nivel nacional... Eh, ...hay poca cosa con que los muchachos detenerse, eh, o sea, eh, entretenerse... Interacto, ...yo creo sí. que verdaderamente es el, el plan que Alex tenía, este por eso yo él muy entusiasmadamente lo apoyaba... ...pero yo creo que debemos de pedirle ayuda al gobierno, que a los parques, como él tenía el plan a los parques, llevar juegos y cosas para hacer ejercicio, vamos a pedir la ayuda a nivel nacional para que nos ayuden con estos jóvenes. Gracias. Es, gracias. gracias a usted, Angelina. Mira. Así es. ¿Saben lo que está la policía? que qué? Está diciendo, el, el amable televidente Ramón, de visitante, lo que él dice que esto no es cuestión de policía. La policía está ayudando a la DGC antiguamente a subir motores a camionetas, a vehículos ahí frente a Palmares todos los días y está ahí en el parquecito de los Mártires también en el día de hoy también, que sorprende. Yo quiero darle. Rato. Ahí están con un tapón larguísimo, evitando que la gente llegue temprano a sus labores subiendo motores o sea, ayudando Mira, y asistiendo a la en eso está la policía. Estoy confiando de que esta reunión de que el general actual ya sabe cuáles son las cuál es la situación y él tiene un compromiso de producir una, una verdadera satisfacción en la población, aunque no todo, mínimamente. Y a él, como le hemos dado el compás de espera, uh -huh. que asuma ad, la responsabilidad que avance, y Meluce, que, que, que tiene una buena oportunidad. Claro, si quiere hacerlo bien. Sí. Eh, tenemos otro contacto telefónico, buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días. Con, ¿con quién hablamos? Julio, Buenos, días. Buenos días. Mientras mientras la zona franca esté cerrada y las pocas oportunidades de la juventud que va subiendo, Francis, sí. no, hay otra, oye, Raquel, no hay otra. alternativa. era Julio. No hay otra alternativa. Pocas oportunidades. Juventud, Eso es un elemento. la juventud hay que darle oportunidad. Es un elemento. Claro. Porque yo no quiero, yo no quiero nunca aceptar nunca. ...que un individuo cualquiera... ...un te vaya a robarle una cartera... ...porque le falta la comida, porque mentira... ...los papás de eso... se doblan en cuatro... ...porque claro, le un a la ...vendiendo otra. café en Ahora la esquina, la conchando, lo que sea... Sí. Pero, sí. ...así es, gracias Pero, amable... Abril. ...amable televidente, muchísimas gracias. gracias por su comentario... ...valosísimo como siempre... ...en el WhatsApp nos saluda Reinaldo Hernández desde Hostos. ...dice que está sin agua... Hostos sin agua, de sí. nuevo la crisis del agua potable... Vuelve reiterado escollo de la falta de agua. Sí. Así que muy bien, ahí está la denuncia de Reinalo. Cristina Denis de la urbanización Toribio Camilo nos escribe, nos manda los buenos días a todos. La Junta de Vecinos de la urbanización Toribio Camilo le invita a los dueños de solares y casas a honrar con su presencia este martes 17 de abril a las 7 de la noche en la calle Ñe con Avenida Cuarta, en el primer edificio de la, esa calle de la vean? urbanización. Calle dice Eñe. Eñe. ¿Y uh -huh. dónde? En la avenida Cuarta, la cuarta avenida. ¿De la urbanización? Del primer edificio, la urbanización Toribio Camilo. Van a tratar asuntos relacionados al tema del arreglo de las calles y otros servicios. Ahí está la invitación. Bien. Cristina Denis Es importante la visita de los dueños de solares. Uh -huh. Así es. Porque aquí hay que buscarle la, la fórmula y responsabilidad. Tener un solar baldío donde hay vivienda y donde hay ocupación habitacional es una responsabilidad así es Manuel Liciano del sector Santa Ana manda aquí a las evidencias de, de dice buen día equipo excelente equipo de mañana esto es en la salida de Santo Domingo operativo que em, ocasiones para a, para parar a quien va a trabajar porque la policía, aquí sabe dónde es que están los que roban. Lo que acabo de mencionar en lo que está la policía ahora mismo en estos instantes. No, por eso. Subiendo debe motores, la DGC. Eh, ellos están apoyando a la DGC. No. no. Me, pero miren los uniformes. Amplíenme la imagen para que él no, no lo cree. No. La policía nacional en eso es que está ahí no hay uno de la medita un poquito más adelante justo debajo del semáforo parando a todos esos pobres trabajadores que, que el perfil usted lo ve y los instrumentos que llevan de Mira. trabajo y a esos son los que paran eh, eh, reconozco la irresponsabilidad de andar sin cascos y muchos otros de andar sin papeles, eso no debe ser no debe ser, pero ellos muy bien saben dónde están los mayores, los, los delincuentes la policía, entonces están ahí apoyando a la DGC, montando vehículos y trasladando motores que irregulares. Mira, bueno, esto debe de organizarse cada quien que asuma la responsabilidad que corresponde. Eso no puede Así es. la policía ocupar. Hola.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana Llegamos al momento de la entrevista central El café caliente y hoy nos lo tomamos con Luis Rosario Socia Él es el regidor en la alcaldía de Pimentel Gracias por estar con nosotros Buenos días, bienvenido pues, A mí me gusta Tú beleza. estás feliz, ¿no? Muchas Tú, te gracias un rostro muy ¿Y cuándo no? Bueno, sí. sí Pero hay motivo para estar feliz La administración no, no, está eh, muy bien Dándole gracias a Dios primero por la vida ya. Así es por la salud, por ¿Y la Por salud. estar aquí. Claro, por la salud de todos Explícame toda, ese instrumento que De tienes toda mi mamá. familia. Encontré este instrumento ahí delante. Y, y esta gente ya empezaron a llamarme. ¿no? Déjenme tranquilo que estoy en el programa con esta gente aquí. Entonces, encontré ese instrumento aquí. Bueno, me entretuve con algo en lo que oía. La gente da pena la situación de, de, de nuestro pueblo. Increíble la, la desorganización, como hablábamos, como hablaban ustedes hace un ratito. La falta de protección a la ciudadanía. Pero eso no pasa en Pimentel, Pimentel, Pimentel. No, no, eso pasa en el país entero. Eso, mm. pasa en, eso que ustedes hablaban de los puntos de droga, todas esas cosas que parecen compra y venta. No es que parecen, no es que son compra y venta. Los ladrones, que el ladrón que se roba un televisor va al punto de droga y lleva el televisor por, y lo intercambia por droga, lamentablemente. Lamentablemente. ...es lo que estamos viviendo en nuestro país... ...y lamentablemente se da en todas partes del país... ...es así... ...lo que pasa que a veces... Eh, ...y la policía sabe dónde están... ...pero Luisito... ...venimos a hablar de Pimentel... Sí. ...¿cómo llega Martín ahí? ¿qué es lo que está pasando en el ayuntamiento de Pimentel? Mira... Eh, ...la situación de Pimentel... ...Pimentel tiene como dicen la gente... ...fuego por las cuatro esquinas... ...porque donde tú encuentras un pueblo con serias denuncias de, de irregularidades en el área administrativa en la alcaldía eh, denuncias de irregularidades en el área administrativa en el hospital municipal un pueblo con un acueducto para darle agua a medio macorís y que el pueblo dure 10 y 15 días sin agua óyeme gracias a Dios pero la carretera también en los sistemas de drenaje y cloacas no, no, no, no, cuando, cuando yo fui alcalde nos reunimos con, con la gente del gobierno. Me dijeron, ¿cuál es la principal necesidad de Pimentel? Yo dije, la cloaca. Pimentel tiene un sistema cloacal de hace treinta y pico de años que colapsó. Ya en Pimentel nosotros contábamos una vez 332 zanjas de la calle de personas que iban a pedir permiso para destapar su baño. Entonces, de ahí para acá, ¿cuántas más no hay? Colapsó el sistema cloacal de Pimentel, pero lamentablemente el gobierno entiende, Pimentel no garantiza los votos necesarios para invertirle 200, 300 millones de pesos en una cloaca, lamentablemente es así, no garantiza los votos necesarios, además el gobierno le ha ido muy mal en Pimentel en las elecciones. ¿tú entiendes? ¿crees entonces, que sea un castigo por parte del gobierno a, puede a la ser electoral? además lamentablemente Pimentel no ha tenido los padrinos por ejemplo el que ha tenido Castillo en el gobierno no tenemos padrinos ¿pero cómo llega eh, Martín, Martín a, mira. a la sindicatura de Pimentel? ¿Y, ¿y qué es lo que está pasando mira, ahí? De, déjame hay, hacer, un defalco mira, hay un desfalco en Pimentel si, te voy a decir ahora Mira, déjame, déjame hacer tu cuento. ¿cómo llega Martín recuerda a Pimentel? recuerda que el tiempo vuela, entonces, bueno yo estoy aquí hasta no. las 9 <risa> hablé con Julio Vargas me dijeron hasta las 9 tú vas a estar ahí porque Pimentel ah, necesita. Pimentel necesita que le digan lo que pasa en Pimentel. Y yo vine a eso. Muy bien. Óyeme. ¿Cómo llega Martín? Martín es una figura pública, una persona que se dedicó a llevar gente al hospital. Por eso le decían la ambulancia negra. Entonces, se hizo muy amigo de los médicos. Martín le llevaba torta, le llevaba mamones a los médicos. Los médicos se hicieron amigos de él. Y Martín hizo del de llevar un, un enfermo al hospital. Y lo atendían de manera rápida por él. Le, le pusieron la ambulancia negra, por eso, porque cagaba enfermo y hace negro, le pusieron la ambulancia negra. Entonces, ¿cómo llega Martín al ayuntamiento? Martín le dieron un voto de, de agradecimiento. Y Martín le decía a la gente: ayúdame, que yo apiro a síndico. Pues Martín fue 10 años regidor ante ese síndico. Que debió coger un chin ahí, pero no cogió nada. Coger un chingo de experiencia, no de dinero, no, de experiencia, claro, pero no coger Entendemos. Nada. La gente le dio un voto de agradecimiento, pero habemos vemos muchos culpables. Famoso voto sentimental. Sí, sí, sí. Ahora vemos muchos culpables. ¿Por qué? Hasta yo... Pues la gente dice, tú lo llevaste. Sí, yo lo llevé. Asumí un compromiso como partido. Y como partido... Era lo correcto. Lo correcto, lo que tiene que hacer un político. Claro. Y apoyé a mi candidato. Pero se dieron muchas cosas atrás que hicieron que Martín, que Martín sea síndico el día de hoy, eh, cosas que, que están escritas y que muchas personas debieron llegar, primero que, y por estupideces políticas que cometieron, no están. Uh -huh. Estupideces políticas de personas que fueron candidatos y no supieron armar ese muñeco para hacerlo, y se coló Martín. Se dieron una serie de situaciones muy favorables en el partido nuestro pero muy desfavorable y con mucho chisme en los otros partidos. Quisieron que la cosa ya se dividiera y que Martín llegara. Y llegó, logró ser cínico ahora. Martín asume la alcaldía. Nosotros somos cinco regidores. De cinco partidos distintos. Que no PRD, no PRM, PLD, PHD y Partido Reformista. El único del partido de Martín soy yo. Una pregunta. ¿Cuál de esos partidos anda aliado con un mayoritario? Ninguno. Con un mayoritario. Ajá. No, porque hay una, hubo una alianza, el partido, partido reformista, reformista con, PhD ustedes. con nosotros. Es decir, que hay tres, ustedes son mayoría. Sí, sí, sí, nosotros somos okay. mayoría. Pero Eso oye, no lo que había. Algo. Sí. Esa, la mayoría en Pimentel es total. Porque nosotros los cinco nos pusimos a turno para ayudar a Martín. Ahora, Martín, que no tiene, y todo el mundo lo sabe, los conocimientos necesarios para administrar una alcaldía. Pero Martín tampoco tiene los conocimientos necesar, necesarios para oír recomendaciones. Y Martín no oye recomendaciones. ¿Y qué pasa no con asesorar. esto? Va una no, no. Cosa. Una oye, espérate, Francia. Oye, ¿qué, pasa? Una oye, cosa. Que, espérate, Francis. Oye, ¿qué pasa? No es fácil dejarse asesorar cuando tú entiendes que tú lo sabes todo. Y el peor error de una persona es entender que lo sabe todo porque yo fui alcalde. Y yo tomé muchas recomendaciones de mucha gente. Y el que llega a una posición así llega sin saber, por más que sepa.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 Y el equipo administrativo de Martín nos entregaron una comunicación, una comunicación, diciéndonos que hay, encontraron irregularidades en el departamento de contabilidad y en la cuenta de transferencia de, pago, de, de la nómina de pago de los empleados. ¿Qué de la tipo Allí, de irregularidades? De la, de la, en la cuenta electrónica. Ya, la nómina electrónica. De irregularidades, desfalco, de, de personas que se. Que se depositaron dinero a su cuenta, que depositaron que no dinero a otros terceros. Ahora, ahora, nos dan esa información. Eso fue el sábado. Eso fue, no este sábado, el otro. El, el anterior. Sí. Ahora, no nos entregan físicamente las pruebas. Nos dieron esa información, no nos entregan las pruebas. Hemos estado exigiendo las pruebas físicas de eso. Y le hicimos una recomendación al alcalde de que se solicitara al Banco de Reserva uh -huh. de manera física, aquí está la copia, la carta, firmada por todos los regidores, de, de que se la solicitó al Banco de Reserva de manera física que no entreguen todos los movimientos de la transferencia, porque... No, no lo quieren entregar. ¿Qué fecha tiene esa misiva? Esa misiva es del lunes pasado. Lunes pasado. De, después del sábado que nos dieron la información, el mismo lunes, se le hace la carta al banco de reserva para que nos entreguen eso, donde también la carta la firma el síndico y el tesorero. La firmamos todos. ¿El la so síndico? Claro que sí, porque la solicitud al banco de reserva, la cuenta está toda al nombre del síndico. Si el síndico no autoriza que te den un movimiento de cuenta, nadie te la va a dar. Ya nadie puede ir al Banco de claro. Reserva a solicitar un movimiento y no es el dueño. Y tiene que firmar el 5. Solicitamos sí. eso ahora. Sabemos que los trámites, principalmente en el Banco de Reserva, duran muchísimo. Y más si es en físico que la van Estamos en espera de eso ahora. ahora Yo sí, públicamente... Es que no pueden pedir? El, el banco no puede retrasar una información... Que no le están pidiendo que haga la investigación. Simplemente una, dame sí, mi movimiento claro, y me balance. Y si la alcaldía hizo una investigación no, no, no, interna, con un contador nuevo que tienen interno, no pueden decirnos a nosotros. Hay un desfalco, por tanto. Pueden decirnoslo, pero entéguenos las pruebas. Pero Luisito, para que la gente tenga una orientación, ¿qué monto de recursos llega a Pimentel? ¿Qué gana sí. el síndico? ¿Qué gana los regidores? Mira, ¿De qué monto estamos hablando de Falco? Mira, en Pimentel llegan 2.600.000 y pico de pesos, es lo que ya Pimentel. Y de, Yo hice maravillas. Con y, de, ¿Y de propio? ¿Hay algo propio? Los ingresos propios del ayuntamiento, algunos 30, 40 mil pesos mensuales, no más de ahí. ¿Por qué? Porque no se, no se recauda mucho impuesto. dos millones cuántos dos millones seiscientos mil pesos. ¿Y qué, pesos? Gana, el, ¿y qué es? gana el síndico y los regidores? Mira, el síndico allá el síndico allá gana 78 mil pesos de sueldo. Un regidor gana 38 mil pesos. El síndico... A nosotros nos atacan porque... Porque dijeron que no subimos el sueldo. La gente no entiende. Que los regidores... A nosotros nos, dan, nos pagan compensación de combustible. Sí. Te voy a poner un ejemplo. Celulares. Espérate, allá hay flota. Uh, flota. flota. Eh, nos pagan compensación de combustible. Te voy a poner un ejemplo. Un día llegó una comisión de obras públicas al ayuntamiento y van a reunirse con Martín. Entonces yo, yo estaba, recuerdo, cerca de Villatapia dando un pésame y me llama Martín huyendo, coge para el ayuntamiento, que aquí hay una, una gente de obra pública que quieren reunirse. Pero, Martín, pero tú eres el síndico. Pero ven, para que lo reciba, ven, Luisito, para que tú hables con ellos. Entonces, eh, pero Martín es el síndico. Duró 10 años siendo regidor. Y llegué y le dije, Martín, y, lo, y me senté con él. Pero usted tiene que aprender a recibirlo. Pues yo no puedo tener esta vuelta. Entonces, a nosotros nos asigna una compensación de combustible a los regidores. Sí. El, el, el, el, el alcalde Mira, hay dos, el, el dos órganos el, Que es la alcaldía y, y usted Oye, El alcalde cobra 78 mil pesos El alcalde cobra viático Ha cobrado viático de 50 mil pesos 30 mil pesos, 35 mil pesos mensual uh -huh. viático sí El alcalde también se le También se le 30 mil pesos Para un vehículo que utiliza también el alcalde... El aparte, vehículo es propio y le pagan por... El, por el, el, al, al, al no sé si el vehículo es propio o al alquilado, eso yo no lo sé. Pero le pagan. Por Pero le pagan 30 mil pesos por eso, también recibe... Porque gastos. la alcaldía no tiene vehículo. No, no tiene vehículo. También recibe gasto de representación el alcalde por 15 mil... Pero 500, 30 mil pesos es suficiente para pagar un, una, un financiamiento y un vehículo del Mira, mismo. déjame decirte algo. Cuando Martín, sobra, entró, cuando Martín entró, hicimos todas las diligencias para que la alcaldía comprara un vehículo. Porque la alcaldía no tiene vehículo. Y en Hacienda, nos dijeron, como lo establece la ley, el ayuntamiento puede comprar un vehículo para pagarlo en un año. Y el ayuntamiento de Pimentel no aguanta un gasto así. Para pagarlo un año, entonces te, te exigían un vehículo de menos de cinco años de uso. O sea, cuando tú compras un vehículo de, del 2013 para acá, es un vehículo caro. ¿Entiendes? Entonces no comprendo esa parte tendría que yo bueno revísala. revisarlo sí, sí. en hacienda en hacienda no no es que hacienda eh, el ayuntamiento es autónomo es lo primero el ayuntamiento lo tiene pasa, autosuficiencia para es, actuar pero, no esos son esos son no lo que pasa es que sí va a coger, no, no, no, del no, no, no, área de, no, no, no, no, de, de, de que de sí hacienda. va a coger un préstamo a través del banco de reserva pero tienen o sea, y no cómo cae, es que hacen los préstamos en la cooperativa que no son del sistema ah sí lo hacen directamente aprobó ah, por la ah entonces Mira, una cosa, vamos a entrar en materia. Pero, eh, Francis, la yo parte creo, del desfalte. Eh, exactamente. La parte okay. del desfalte es estridente partiendo de un hombre o de una administración de un hombre que socialmente ganó una reputación y aunque. Ahora el pueblo seguro se debe estar lamentando mm. que por la popularidad no se puede pensar que haya resultados positivos cuando tú no tienes experiencia de administrar ni de lo público. Hay varios ejemplos de eso. Y hay varios ejemplos <risa> y lo hemos vivido aquí. Es decir, no la, popularidad, la popularidad no significa Capacita. que puede resultar capazmente provechoso para un pueblo. ¿Qué medidas... Ha tomado, sin componerse para ayudar a Martín, la medida que tiene como responsabilidad el órgano fiscalizador y el órgano de responsabilidad normativa del municipio. ¿Qué medidas tomarán ustedes entonces? Nosotros estamos en el día de hoy haciendo un llamado a la Cámara de Cuentas para que intervenga el Ayuntamiento Pimentel. Un llamado la solicitaron formalmente, por escrito. Nosotros estamos, estamos en espera de que la Alcaldía y el Banco de Reservas nos entreguen la documentación, porque sin documentación yo no puedo acusar a nadie. ¿Y de Ahora, cuánto dicen que es el de facto? El de facto se dice que es de 2.700.000 pesos. O sea, más de lo que llega mensual. Sí, sí aproximadamente 2. 2. lo que 6. llega en un mes. Pero el alcalde, como representante autónomo de la Alcaldía, es quien debió pararse públicamente hace mucho, desde que supieron la información, a decir hay problemas en el área financiera del ayuntamiento, aquí faltan tanto. Bueno, y así, nosotros hacemos este llamado. Bueno, Félix Rodríguez hizo lo propio, este, lo denunció una de vez y mira bueno, la no, consecuencia. Pero, caiga quien cae, caiga, ¿no? caiga, caiga, caiga, que caiga, caiga quien no al, al, organizó, al, al, Oye, a me, alguien tiene que pagar. No. Es lo que yo digo, he dicho toda la vida con el caso de Félix. Lo pueden acusar de 400 millones. Ahora, lo que tienen que aparecer son los 25 de la nómina. Que esos se desaparecieron. Y ellos tienen que aparecer. Y alguien tiene que pagar. Alguien va a tener que pagar esos 2 millones de este 100. Tere, entre que con el, no el café. Venga, ya Vamos a permitir la a Tere. Necesitamos sí, el café caliente. Para entonar no, la para no, conversación ahí, y seguir en, en materia. Si dejamos, ¿sí? Sí. Entonces, Mira, nosotros no lo siento, Pidieron a la Contraduría que, que viniera. No, no, a, la a la Cámara. La, a la Cámara, perdón. No, no, no. Gracias, Teresa. Hoy, hoy... Gracias, Tere. Ya le he explicado que me está esperando la... Hoy es que nosotros sin una prueba fehaciente, Fulvio, no podemos acusar a nadie claro, de que claro, ha hecho un desfalco en el claro, Ahora, claro, claro. si la alcaldía y el área administrativa del ayuntamiento tienen las pruebas, ellos responsablemente deben irse a la fiscalía y hacer una solicitud a la Cámara de Cuentas. Para que intervenga el área administrativa del ayuntamiento. ¿Qué le dijeron del banco de reservas? ¿En qué tiempo van a no, no, no durar dieron, para eso? El... No dieron el tiempo que iban Pero, a estar trabajando. Creo ¿no? que es una locura. Ah. Bueno, una locura. Mira tenemos... ¿no? una cosa, eh, Luis. Respecto al área administrativa, se tiene allí un encargado de la nómina, un tesorero, un contable, contador, sí un asistente de contador. Me imagino que tienen una gerencia financiera. Uh -uh. No, el, el tamaño no lo... El tamaño no lo... Ni lo, tampoco hay un contralor que tampoco, es el... el, el, el fisc, tamaño es no. decir, que ustedes tienen que hacer la fiscalización ustedes. Usted, nosotros mismos. Tenemos tres funcionarios de ese orden. ¿Qué dicen ellos? ¿O ¿Ustedes lo han, están ahí trabajando? Según la... No, se suspendió solamente a la contadora. Pero la contadora hizo el vuelo y se fue para Nueva York. Ah. ah, pero es una denuncia ah, grave. Claro. Es bueno. decir, esto es una realidad grave. Claro que ah. sí. Sin la contadora, la contadora La sin alcaldía sin acusa de las irregularidades. Se fue para Estados Unidos. ¿Y qué pasó con su esposo? Que también estaba involucrado, supuestamente. Que el él, el, le el esposo no cuenta. está, no está tampoco. Se fue también. Se fue también. Supuestamente. Se fue. Perdón. Por eso hacemos el llamado. Bueno. Pues ustedes tienen ahí la fiscalía an, Empezar un proceso De denuncia a esa mujer A esa persona Que tuvo una responsabilidad Con la certificación de que ella es todavía Ustedes no la ha destituido se, todavía Mira, tú qué sabes de eso Francis Se hicieron unas cosas eh, Con muchas irregularidades Por ejemplo, cuando la alcaldía suspende la contable Ante indicio o lo que sea de irregularidades Primero la hace sin comunicarlo a la sala, es lo primero. Un error. Un error de la alcaldía. Sí, es un funcionario. Sí. La ley Ustedes dice tuvieron que, votar que el por contador el, y el tesorero, la alcaldía debe informarlo a la sala si lo va a suspender. Claro. Lo hicieron autoritariamente. Lo hicieron. No solamente eso, nombraron otro autoritariamente también. Allá, vale. Sin pasarlo por la sala, porque Martín desconoce todas esas cosas siendo 10 años regidor y los entiendo? profesionales. Él no, merece madres, estar al, él no merece estar al frente de ese ayuntamiento. Pero hay una cosa, Luisito, que yo... ¿Qué no ustedes entiendo? van a hacer como consejo de regidores? Ustedes son los responsables, Do ustedes pueden tomar cartas. Hacer un llamado a la Cámara de Cuentas de la Contraloría para que intervenga el ayuntamiento de Pimentel. Pues ya es urgente. Claro, eso es lo que nos compete a nosotros como sala doctor, doctor Luisito doctor Rosario Socia, el síndico de Pimentel, no entiende cómo teniendo una contable, que supuestamente hizo eso, y existiendo una tesorera, no estén más personas involucradas, solamente, como la contable, okay. exclusivamente ella puede hacer según eso. Según las informaciones, uh -huh. según las informaciones presentadas por el equipo administrativo del ayuntamiento, en el manejo de las transferencias electrónicas sí. de pago de sueldo, era que se hacían los cambios en el monto eso lo maneja una sola persona ¿Quién? ¿Cómo se llama? El contable ¿Cómo se llama? El, el, el Gianni López Cruzet ella era la que manejaba eso directamente ¿Y, y qué tenía eh, de responsabilidad el encargado de nómina? Es que, es que el encargado Porque se supone que el encargado de nómina refleja el, la lista la de nómina se imprime. Y también se revisa. Se, se revisa, obviamente que no era de, de oye, él, sino oye, la, claro, la contable claro y el alcalde. Claro que sí. La nómina se imprime física. Se revisa. El alcalde y el tesorero... Le hombre, daba el mismo monto. Autoriza la nómina. Vamos bien ahí, ¿verdad? Que sí. sí. Autoriza la nómina. Cuando tú te metes al sistema, tú, que eres el contable, es que hace la transferencia. Correcto. Con un clic. O sea, una persona, ah, Juan Pérez, decía que devengaba 3.500 pesos. Pero en la computadora, no, en la nómina electrónica, le ponían 5.000. Claro que sí, hacían el cambio después de impresa. Es decir, este es el documento impreso. Impreso. Y yo estoy revisando ah. que aquí hay un pago de cuánto. Ahí tú dices que Francis gana 10.000 pesos. Pero yo tengo un pago total de. 2 millones. De, un, de no, de 700.000 de 700, pesos. De mil pesos. Y ya cuando. Se autoriza a que se envíe al banco Antes de enviarla por la vía electrónica Aumentaba Ya Si tú ganabas 10 Antes de mandarla al banco Te ponían que ganabas 100 Y se fueron los 100 Free Y entonces esos empleados Que fueron beneficiados con, esa, con esos montos ¿Están en el ayuntamiento No, todavía? es que solamente hay 12 Era a dos cuentas que se mandaban o sea, La cuenta de ella misma y la cuenta del esposo Ay dios santo. qué tiempo duró todo ese proceso de falta? Eh, Ustedes se dieron cuenta ahora, pero qué tiempo hace de que, bueno, que le están robando. Según la alcaldía, uh -huh. que no nos ha entregado todas las informaciones, sí. tiene meses en eso, sí. pero no nos las han entregado. Nosotros les hemos estado exigiendo a ellos que nos entreguen toda la documentación y solamente la está manejando de los reidores, solamente el presidente de la sala, José Grullao Bol. La tiene él él y el equipo administrativo ellos han hecho todas las acciones que han emprendido las han emprendido ellos y nosotros bueno oh, esto pues es ya. grave y esperamos que Pimentel que no pero termina, espérate pero, y no hasta la sino, ya el tiempo es oro no no así y no me así, gusta, yo sé que no, tú tienes no, que no, irte a trabajar no, no, óyeme una cosa no, pero creo que estamos más que edificados un y, llamado Francio, un sí. llamado un llamado un simple llamado primero al alcalde tu amigo el alcalde mi amigo y mi alcalde Sí. Porque sea lo que sea, yo sé que Martín no tiene ningún tipo de responsabilidad en eso. Yo lo sé, yo estoy seguro de eso. Martín, hombre Sí. Bien. Ah, y Hasta mi hermano ahora. Martín, que le haga un llamado a la población y que le explique con su equipo administrativo lo que pasa ahí. Y si hay que ir a la fiscalía, pone una querella, lo que sea, sí, que, que, que la ponga, pero que actúe. Debió hacerlo. Debió hacerlo. Debió hacerlo. Debió hacerlo. Debió hacerlo Debieron hacerlo hace mucho. Debió que actúe. Y no dejar. Que seamos nosotros entonces, que traigamos la voz de alerta y está pasando esto. No, no, no, actúe que usted es el alcalde. Sí, para que entonces después nos sigan diciendo que soy yo, si yo tener que ver eso. Claro. Y los propios ciudadanos. Gracias, la a la Pimentel, la... Claro, Luis ya, Rosario, ya Socía, exalcalde, actual sí. regidor del municipio de Pimentel, por estar con nosotros y darnos estas explicaciones, estas informaciones. Y esperamos que ustedes salgan a camino como pueblo, como ciudad y como alcaldía y que se pueda corregir y perseguir correctamente a estas personas si son culpables. Correcto. No se mueva y gracias a ustedes por estar con nosotros en la mañana que hay un, aún hay más.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 Gracias bueno, por permanecer con nosotros acá en de Luisito mañana. Luisito se habla y se. Sí, sea sí, sí, después de la entrevista formal aquí detrás de cámara otra conversación. Sí. Como siempre muy amable Luisito. Así como debo recordarles a ustedes, Ciana, Siana, Siana dónde vestir a la moda cuesta menos. mi outfit de cada diez gracias a Ciana. Ya lo vieron ustedes en el set de la entrevista este conjunto hermosísimo con esta uh -huh. blusa con esas mangas espectaculares que se están muy de moda. Perlas. Encuentra en Ciana En otros colores está disponible también en la Calle El Carmen esquina quien a Papi Olivia. ahí estamos, Seana, sí, donde vestir a la moda cuesta menos. 809-588-2395, para mayor información. Fulma. Ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces. En esos hoteles que hay tantos malos olores y también en las plantas de tratamientos y en los sépticos y en las granjas avícolas, en las granjas porcina, en las granjas ganaderas. Que esos malos olores invaden todo el vecindario. Los microorganismos eficientes es la solución. Cero malos olores, cero gusanos, cero moscas. Llame al representante exclusivo para República Dominicana, el ingeniero José Elias Vargas, al teléfono 829-275-1120. Y sea responsable, desarrolle su empresa amigable con el medio ambiente.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 que le van a devolver satisfacción de forma natural en Ozon Nature. Su teléfono, 809-294-6426. Y yo les recuerdo que cuido mi piel en Nutri Beauty, centro de medicina estética y nutrición. También somos distribuidores exclusivos de los productos Bionature Organic Skin Care. El teléfono en pantalla, 829 497 90 91 para mayor información, producimos jabones y cremas totalmente orgánicas para el cuidado de tu piel Nutri Beauty, centro de medicina estética y nutrición Si tú quieres tener unos lentes que te acomoden a tu contorno facial, a tu cara y quedar bien linda Y cuidando tus ojos también, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio Profesionales haciendo su labor contigo para cuidar tus ojos Visítelos, calle Castillo, esquina La Cruz, teléfono 809-588-7675 Óptica, máxima visión, solo marcas, solo prestigio Bueno, supermercado Almanzar en la Juarana, les recuerda que no tiene que salir de la Juarana Ya que todo lo encuentra en el supermercado Almanzar Un supermercado por departamento donde usted encuentra toda la mercancía y todo lo que necesita Aceptamos tarjeta Solidaridad. Nos encontramos en la avenida, en la calle principal 34A, Las Guaranas. Tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanzar. Así es. Agradecer a la Nestlé, la Nestlé la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, que nos están invitando. La Nestlé nos invita al cierre de la iniciativa Nestlé Por Tu Corazón. Ya lo hicieron cuando aperturaron este proyecto importantísimo y ahora lo cierran. Mañana será el cierre, mañana miércoles 18 a las 9 de la mañana en la Ciudad Agropecuaria, acá en San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecer a la invitación que nos cursa la directora Carmen Santiago Pais, directora general de la UAS San Francisco, a participar del programa de actividades del 53 aniversario de la guerra de abril del 1965 a realizarse los días del 13 al 28 de abril actividades en conmemoración y recordación de la guerra del 65 para hoy invitarles a la apertura exposición gráfica titulada la Prensa en los 12 años de Balaguer, organizada junto al Museo Memorial de la Resistencia y el Colegio Dominicano de Periodistas, Seccionado Arte. Gracias por la invitación y así están invitados todos los franco Macorizano y la región a través de nuestro espacio de mañana. También el Liceo Pedro Enrique eh, Ureña invita a la feria que está celebrando con motivo del Día Mundial de la Tierra. Este 22 de abril es Día de la Tierra. Uh -huh. Y siempre este liceo hace feria conmemorativa al cuidado del medio ambiente. Esta es la tercera versión. Está dedicada a Luis Edmuzdó, esta feria. Y nos bueno. están invitando a, a que pasen por su local los días 18, 19 y 20 de este mes de abril. Para que puedan ver el desarrollo de esta feria científica que realiza este liceo, Pedro Enríquez Ureña. Así es, muchísimas gracias por la invitación y gracias por estar en sintonía los números que nos escriben por el WhatsApp. El que termina en 3446, que manda un video, gracias. Eh, dice que es Guarionex, le conocen como Keco, eh, pero que en internet se llama Enrique Veneno, ay Dios santo. <risa> Aquí está, des, él está desde el Bronx mirando el programa. Muchas ah, gracias. Bueno. ¿Cómo gracias. que le dicen? De, de, en el inter... veneno no deja beber. Enrique Veneno. Enrique Veneno. <risa> saludos. O sea, tú, tú. Jack? Veneno. <risa> saludos, gracias por vernos. Elías de sectores Espino, la nos saluda dice buenos días con ustedes de, se debe orientar psicológicamente a cada ciudadano para prevenir que más jóvenes se quiten la vida, qué lamentable qué que la sociedad se queda sin otro joven trabajador, así es Elías, tiene toda la razón, Emanuel Checo de sector La Altagracia, manda esta foto, dice buenos días, un saludo especial de parte de Manuel. Y ahí está, pero ese hombre dice, mira, mira, mira lo flexible que es. No puede ser. <risa> Bienvenido Hidalgo, de Villa Olímpica, nos escribe, como todos los días dice Francis, en los, 70, los años 70, sí. el Capacito se vio en una situación difícil, sí. estuvo militarizada por mucho tiempo, después se vio el cambio, desde esa época todo ha cambiado, digo que se vivió esa situación caótica. Ahí está contando esa eh, historia, esa parte de la historia. Elvis Alberto nos manda la lectura bíblica de hoy para hoy, martes 17, la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso del 30 al 35. Gracias por enviárnosla, gracias. El número que termina en 3443 nos da los buenos días. En la entrada de la Escuela María Altagracia Paula hay un tiroteo y los niños no pueden pasar está ubicada en Villaverde, atención prensa, ¿Cómo? atención prensa, atención la policía el también, departamento de prensa y la policía, nos reportan un tiroteo en la entrada de la escuela María Altagracia Paula, ubicada es en Villa grave? Verde, así es, ojalá y no haya nada que lamentar ahí. Yolanda de Pizza Costura, Yolanda Santos, nos escribe, nos manda una postal, muchísimas gracias por ese mensaje tan hermoso Yolanda, el número que termina en 85, en 58, 85. Buen día, soy Silvano Amparo de Pimentel. Luis me conoce muy bien. ¿En qué han ejecutado el 40% aproximadamente de los 34 millones? Porque muy ellos bueno. no han declarado sus declaraciones de bienes, ninguno de ellos... Eh, ni siquiera el alcalde, porque ellos tienen un gasto de representación que Martín le está pasando a ellos de la cuenta de inversión. Luis tiene conocimiento de eso. Fue la mano derecha por seis años de Luis y fue recomendada por él a Martín. La contable de Luis también. Sí, fue, eh, trabajó en la gestión de Luis sí, y en la anterior. Él no, también. no lo, comunicó, lo comunicó que fue delante. Y de Cándida se, también. Ahí y se ahí se comportó bien. porque fue auditado Luis al salir uh -huh. y todo estaba en orden. Pero al no tener una ticto. dirección como la tenía antes, ella se vio solita. Edward Hernández también bueno. escribe: Edward de Jobo Bonito nos da los buenos días a los tres. Dice que mantienen informados todas las mañanas. Las denuncias que le hicieron del coronel de la Cruz Villarribas, eh, es cierto, a ese policía le gusta atropellar a los ciudadanos de Villarribas. Y el día de la muerte de Vladimir en la calle Papio Olivier con José del Orbe, ese coronel de la Cruz estaba en la esquina de Libertad con Papio Olivier. El día de la muerte de ese muchacho revolucionario. Y con ese fusil en mano, es el principal sospechoso y nadie lo busca para juzgarlo. Buscarlo. ¿Buscarlo? Da pena y vergüenza con el Ministerio Público y estas autoridades policiales. Es la opinión de Eduardo Hernández, de Jogo Bonito. Joel Martínez manda esta imagen, dice elecciones de la UAS para 2018, dice que el grupo estudiantil responsable y comprometido por el bienestar de los estudiantes y de nuestra alma mater, hemos decidido apoyar al maestro Roberto Marte a la dirección general de nuestro recinto, San Francisco de Macorís. Ahí está, eh, nos quedan dos, cerramos con Mercedes. Ramón Molina de los Rieles, que nos no presenta evidencia de abandono total y del alcalde, dice, eh, el único esparcimiento de recreación de los nenitos de ese sector, dice ahí, o los niñitos, quiso escribir. Ahí está, Luz, Mercedes Díaz, gracias por estar en sintonía, dice que son 14 años que tiene Martín Rosa, la ambulancia, Negra y alta gracia Frías Ortega de los Gruyó nos mandan a apostar. Buenos días, gracias. a todos. Gracias a todos, a todos. y Muchos ya llegó mensajes. el tiempo de Fulvio. Así es, adelante hermano Fulvio. De mañana. Muchas gracias Raquel, muchas gracias Francis. En esta ocasión, en estos breves minutos que quedan, quiero compartir con ustedes la cumbre de las Américas. ...y las declaraciones de nuestro presidente Danilo Medina Sánchez. La Cumbre de las Américas es un conclave que se celebra... ...con la participación de todos los presidentes de América. En esta ocasión también tenía que asistir Donald Trump... ...y por razones que todos conocemos con el asunto de Siria se excusó. Pero ahí estaban la mayoría de los presidentes de América a uno de los que no se le invitó fue al presidente Maduro de Venezuela por considerarlo una dictadura en este momento. Entonces, en ese cónclave de los países de América, que en esta ocasión se celebró en Perú, se toman temas del momento, temas relevantes y temas que tienen que ver con todos los países eh, participantes, y no participantes. En esta ocasión, a raíz del terremoto que ha ocasionado las acciones de la empresa eh, fraudulenta y la empresa sobornadora de Odebrecht en todos los países donde ha trabajado, que ha traído como consecuencia que presidente tenga que salir de, del poder, vicepresidente tenga que salir del poder, expresidente tenga que estar preso, funcionarios tengan que estar presos. Y ha traído también muchas reformas que hay que hacer dentro de la parte administrativa estatal. A raíz de, de eso, se tomó como punto principal en ese cónclave la corrupción, el ataque, el, el perseguir la corrupción y la impunidad en toda América. Al finalizar, después de los debates y los discursos y las presentaciones, cosa que esto lleva tiempo primero en las secciones diplomáticas de cada país, debatiendo el tema, consensuando el tema, conceptualizando el tema, y luego ya los presidentes entonces presentan sus discursos, presentan sus opiniones y al final se emite una carta semejante a lo que hacen los obispos en este país, la carta pastoral. Esta es la carta de los presidentes de las Américas, la carta del cónclave de el cónclave de las Américas, que esta vez se hizo en Perú. Y esa carta tiene cinco puntos principales, tiene más, pero referente a lo que es la corrupción y la impunidad, tiene cinco puntos. El primero de esos puntos es fortalecer la institucionalidad, porque un país que no tenga instituciones fuertes, es imposible perseguir la corrupción, es imposible desvelar la impunidad. La fortaleza de la institucionalidad es esencial, es coyuntural para poder atacar a la corrupción. En un Estado que no tenga libertad de derechos, en un, en un Estado que no tenga consecuencias judiciales, de derechos, no puede existir persecución a la corrupción y a la impunidad. Ellos pusieron ese punto número uno, fortalecer la institucionalidad. ¿Y cómo se fortalece? Con la independencia de poderes, la independencia de poderes que puedan actuar independientemente sin la influencia del Estado, sin la influencia de los presidentes, sin la influencia de los empresarios, sin la influencia de los políticos de turno. Y ese es el segundo punto, fortalecer la autonomía y la independencia. ¿Cuándo se fortalece la autonomía y la independencia?, en las instituciones públicas encargadas y responsables de atacar la corrupción y la impunidad, cuando esas instituciones no se arrodillan al Estado, no se arrodillan al Ejecutivo, no se arrodillan a los políticos, no se arrodillan a los empresarios. Ahí tiene autonomía, ahí tiene independencia, que por ley, les toca a esos poderes ser independientes y les toca también las asignaciones del presupuesto para ellos poder operar con independencia. No son puestos esas personalidades en esas diferentes eh, eh, instituciones estatales por el Ejecutivo, son cosas independientes con otras normativas para ser elegidos que no depende del presidente, que es una de las flaquezas de aquí, que la Suprema Corte de Justicia, que el Procurador General de la República, que los tribunales, los jueces, el Ejecutivo, es el principal para poner personas ahí. Tercer punto, iniciativa para articular organizaciones que persigan la corrupción, que persigan la impunidad. Instituciones sociales que en estos momentos son responsables de perseguir, por ejemplo, en el mundo existen instituciones especiales que se encargan de eso, como el Foro Económico Mundial, como el libre acceso a todas las informaciones y persecución a la corrupción, diferentes instituciones. Así también existen aquí. Por ejemplo, la Marcha Verde, que es un movimiento social. Fortalecer estos organismos, ese es el punto número tres, que tomaron como decisión todos los presidentes de América que participaron en la cumbre de las Américas el cuatro cultura de transparencia y participación ciudadana un punto muy importante porque a nosotros como, los domin como dominicanos nos han vendido transparencia por más de 20 años como lo más transparente del mundo cultura de transparencia pero aquí esa cultura de transparencia es cultura de oscuridad. Tenemos una dirección de ética que no funciona. Tenemos un PECAP de persecución a la corrupción que no peca nada. Y en fin, son instituciones que vienen a ser también partícipes de la misma corrupción. Porque en la mayoría de los casos, todos sus sueldos y sus gastos Prácticamente es para nada que el pueblo lo paga, porque no se han visto reacciones fehacientes y serias. Y cuando lo intentan, lo hacen mal hecho adrede para que no protesten, para que no prospere, para que no prospere. Y esto, esta cultura de transparencia y participación ciudadana, este intento que se ha hecho aquí de libre acceso a la información, este intento que se ha hecho aquí de libre cultura, a la transparencia, lo han frustrado y lo han dañado y lo han empañado continuamente en el quehacer diario, con todos los expedientes que hay archivados y con el manejo de los pocos expedientes que se están tratando. El quinto punto es una campaña de concientización en los ciudadanos no el refrán prácticamente común que hay en nuestras calles, que dice, si tú llegas, roba, esa creencia, que si llegas, roba, ha faltado esa, ese nivel de campaña para fortalecer la conciencia del pueblo dominicano, desde el más pequeño hasta el más grande. Y son los más grandes llamados a llevar esa conciencia, esa educación de conciencia al pueblo dominicano. Porque ellos son tomados de ejemplo. Y aquí en nuestro país nosotros tenemos dos segmentos de corrupción altamente contaminados. Perseguimos a nuestros jóvenes en los barrios sin empleos, que son atracadores, que son... Eh, violadores, que son matadores, que son ladrones y ese escándalo nos esconde el escándalo de los ladrones de arriba, de lo del cuello blanco, un joven abajo delinque y mata por un celular, por una motocicleta como pasamos aquí lamentablemente ayer con el dolor de esta familia, de este joven de 20 años pero ¿cuánto no mueren cuando un funcionario grande de cuello blanco se lleva el presupuesto que le pertenece a los pobres para darle servicio, para darle salud, para darle medicina? No es justificando uno y queriendo eh, inculpar al otro, pero el grande es más responsable de más sangre vertida en nuestras calles, por el medicamento que no llega a tiempo y muere el paciente, por las atenciones que no llegan a tiempo y también por oscurecer la mente, la falta de oportunidades de trabajo y de educación de la población llana. Y en ese escenario, en ese <coughs> escenario, allá en el cónclave de, de las Américas, fue mi presidente, Danilo Medina Sánchez, que a mí me avergüenza me avergüenza Hablar De que aquí en República Dominicana Se ataca la corrupción Se persigue la corrupción Cuando desde el Estado Se ha protegido con la impunidad A la mayoría De los funcionarios Y esa auditoría que hoy habla de, de la ONSA Yo quiero que él o los ejecutivos los funcionarios nos digan a nosotros como pueblo ¿Qué ministerio, qué dirección pasa una auditoría en estos momentos? Si la pasa el Ministerio de Agricultura, si la pasa Cancillería, si la pasa Salud Pública, si la pasa Educación Yo quiero que me digan cuál pasa una auditoría, cuál de las instituciones del Estado pasa hoy en día una auditoría para decirme a mí que están persiguiendo la corrupción y el canciller salir diciendo que aquí hay menos pobres, que aquí somos ricos porque aquí se ataca la corrupción ¿cuánta burla nosotros tenemos que soportar como dominicanos? de parte del ejecutivo y de parte de sus funcionarios ojalá que otra burla así no se vuelva a repetir ...y que verdaderamente... ...se persiga la corrupción... ...que se está tragando... ...más de 200 mil millones de pesos... ...todos los años... ...en toda la francachela... ...y en el pilfarro... ...de los funcionarios que hoy nosotros... ...nos gastamos... ...esos... ...con lo que usted cuenta... ...para la reelección del 2020... ...que se hace oído sordo... ...ciego y mudo... ...sin embargo las realidades están ahí y a cada rato explota una institución ojalá y se la hagan a todas como dice la ley a ver si una pasa una auditoría bueno, muchas gracias gracias, Pul Pul Pul gracias por tu tema bueno una noticia de último minuto Ecuador confirma el secuestro de otras dos personas en la frontera con Colombia lo ha dicho el ministerio de interior ecuatoriano y lo atribuye al secuestrado el secuestro lo atribuye a Guancho denominado el Guancho Guacho, el Miren. mismo asesino del equipo periodístico que ustedes recuerdan en la semana pasada que se confirmó la muerte de las tres personas, dos periodistas y su chofer, pues ahora es una pareja un hombre y una mujer fueron secuestrados en la misma zona, en la misma zona donde fueron secuestrados también los periodistas. Lo acaban de, hace unos instantes, de confirmar las autoridades mediante un Twitter que cito, a través de comunicación con alias Guacho, conocemos sobre el secuestro de dos ciudadanos. Tenemos la prueba de vida de una pareja de la que desconocemos su nombre. Y en la página RT de, Tele de Televisión Rusa, RT, ahí está el video, de las dos personas secuestradas, las dos personas, la evidencia que mandaron hacia las autoridades. Otra vez, otro secuestro más en la zona de Ecuador, penoso esta situación, un tema que damos seguimiento. Nos vamos por hoy, si Dios quiere, estaremos de regreso mañana. Gracias por su fidelidad, gracias por su compañía.